Y lo arreglaron, pero después que lo arregló, entonces ahora es que está botando agua. Lo trajimos de ahí porque ese es un desagüe que pues, si se tapa, se niega todo esto. Y lo trajimos aquí, dijo que iba a arreglar esto para hacer una acabación. Y porque uno no le dio cuarto, se fue y no lo arregló. Y ahora esto tiene muchos años con ese viejito ahí. Esto estaba tapado ahora en estos días. Que a este hombre le dije yo que esos ramos no se iban a botar de ahí porque eso se tapa con ahí abajo. Y eso y aquel lago allí, que es un basudero, que nos tiran, tiran perros muertos y de todo. También Ale dijo que iba a venir, más nunca vino. Sí, tú sabes que ese problema afecta a todo el mundo. Ese problema, las materias le suben para arriba y cuando suben para arriba el mal olor no a, le afecta a todo el mundo. Y estamos viviendo una situación muy difícil, muy difícil. El señor, tú sabes, vive ahí y no aguanta ese bajo. Es un mal olor muy fuerte que sube de ahí. Agregan la situación causa problemas de salud, por lo que hacen llamado a salud pública al Instituto de Agua Potable y Alcantarillado Inapa y al Ayuntamiento del Municipio. Esto para resolver la problemática que los mantiene intranquilos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.